El trabajo motor labial fomenta la movilización y la contracción de la musculatura labial hacia todos sus planos y movimientos funcionales. Podría considerarse hacer repetición de los siguientes movimientos. Primero, movimiento contrario de protusión, retracción, enviar un beso y posteriormente sonreír. Segundo, Mantener los labios adelantados, como en un beso, y movilizar hacia derecha-izquierda. e Tercero, apretar labio superior contra labio inferior intermitentemente.